Hola, hola, buenas tardes, aquí Somar comentando Un día a la taberna y hoy Volvemos con Total World Warhammer 2, nuestra campaña Con los caballos de caledor Estamos a ver si terminamos De asentarnos un poquito A ver si conseguimos Protegerlo todo bien Para Poder Uh al fundidor, 8 turnos Un fundidor de hierro Vale, bueno a ver si podemos eso, asentarlo todo bien y dejarlo todo en su sitio para ser capaces de defendernos de literalmente todo lo que tenga que venir del caos. Vale, ahora bien. ¿Aquí estamos en positivo? Sí, bastante. Ah, bueno, pero ¿por qué me he traído el héroe aquí? Vale, vamos a movilizar el héroe aquí a la pirámide negra o a Kenry. Vale, a la pirámide negra nos lo vamos a llevar. Sí. Estamos a puntito, puntito, puntito de conseguir ese próximo, ese próximo ritual, ¿vale? Estamos ahí acabando de conseguir los fragmentos, entonces ahora prioridad absoluta ser capaces de eh, amasar el dinero suficiente como para Defendernos A ver si podemos sacar otro ejército O acabar de meter a lo mejor murallas Por ahí, etc Nosotros estamos en guerra con esta gente No, ¿verdad? En Teutokía No podemos sacar nada Vamos a meter esto La finca para el crecimiento No, espérate, espérate Vamos a hacer La jugada buena era Aquí, en una llanura de estas Si no me equivoco Esto Meter los jardines Que al fin y al cabo nos va a dar más dinero por el entretenimiento Y teniendo en cuenta que tenemos un montón de plazas Me sirve Además me permite el reclutamiento de nobles Que eso me gusta Entonces vamos a meter aquí un, un jardín élfico Que no tenemos en ningún otro sitio Son tres turnos y bueno A la larga nos dará un poco más de dinero Ahora bien En la pirámide negra vamos a meter El teatro son cuatro turnos Orden público Estaría bien pero no va a poder ser. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar. Vamos a ser perecabidos Ok, ahora. Aquí, ¿qué podemos meter? Guardia del Mar de Lozern, la verdad es que llama, ¿eh? Y bastante, no poco. Vale, vamos a meter un par de Guardia del Mar de Lózern. Y con eso cerramos turno. Estamos 2000 o 3000 en positivo. Vale, carajo, run. Vale, esta región está en positivo. Esto está muy bien. Vale, vamos a meter aquí otra paradera, o sea, otro jardín élfico. Exacto, que aumentamos las ganancias por entretenimiento, que aquí tenemos un montón de ganancias por entretenimiento y eso me gusta mucho. Además, aquí, al sur, Emberic va a ser capaz... No, uh, no podemos sacar aquí los ritos, hemos gastado demasiada pasta. Vale, vale, vale, vale, vale. Porque este es el interesante Este está muy bien Todos los ataques de lente y de dragón o sea, es una pasada Al, al ejército de Imrik le beneficia muchísimo Porque además tenemos que atacar aquí En Torelasor. Nos movilizamos, sí o no Vale Vamos a alejarnos un poquito De hecho, vámonos a nuestra región A Imrik Aquí, ven. Nos alejamos un poquito, nos vamos a nuestra región y ahí ya veremos cómo lo cocinamos. Además... Vale, no, con la pasta que ya hay movida nos quedamos así y ya el próximo turno dictará. ¿Qué, qué más podemos construir aquí? Nada, aquí interese, no. Vale, vale, Ok, siguiente turno. Vamos a ver. Oye, lo de armas a dos manos no lo tenemos. Fuerza del arma... Pff, nos va a venir genial. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, fin de turno. A ver qué ocurre en esta nuestra simulación. Y ya, después de eso, dictaremos sentencia. Yo creo que invocaremos el ritual, asediaremos ahí y con eso sacaremos un montón de pasta como para ser capaces de mejorar a lo mejor la muralla o. Uh, una Nagrón, a ver. A ver, a ver, a ver. Facción destruida, subientes del caos, vale. Piratas, exiliados... Vale. Entonces, debemos empezar a cocinar un cuarto ejército... Para protegernos del caos y todo lo que tiene que venir. Porque eso va a ser una locura. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Un Corgazán. Cuatro Es que el, el es el problema, ¿no? Que, que son... Muchísimos, muchísimos, muchísimos dineros que no... Que no tenemos por el momento. Vale, vamos a mejorar aquí la plaza. O sea, vamos a meter la columnata en vez de la plaza. Vale. Creo que vamos a mejorar. lo mejor la guarnición real. Esto es en. ¿Dónde es? En pagar. Vale, sí, que esto normalmente suele hacer de enlace. Vale, sí. Que son, ¿cuánto? 2.400, sí. Vale. Y aquí vamos a meter el paseo. Que son 2000. Me gusta. Me gusta, me gusta. Además, ahora bien, tal y como estamos aquí... Ahí va. El ritual. <risa> Se fue echar para atrás una construcción. Uh. Clic derecho para más información. Vale. Pero no me vas a devolver el dinero. Vale, me lo devolviste. Me gusta. Vale, vamos a sacar el rito. Sí, sí, sí, sí, porque está al fin el caos de los sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vamos a ir a la invocación de Bowl mayor con esto. Realizamos el rito perfecto ya entra en activo y tenemos las llamadas de dragón mejoradas, etcétera, ¿no? Uh, uh. Hay cuatro objetos pues, mágicos, estoy dispuesto en cuál giras. Anillo de Hawkon Uff, qué bueno. Espada ofensiva de oro marino. Coraza encantada. O collar de esmeraldas. Ataques envenenados. Uff. Uf, uf, uf, uf. Creo que me voy a quedar este La espada defensiva de oro marino Por el hecho de que es fuerza del arma Y viene muy bien Para luchar contra armaduras Poderosas Así que nada, con eso invocado Y ya en vigor Si no me equivoco eh... Ah vale, no, estos son Aventuras entre comillas secundarias De Inric Que no queremos coger Vamos a asediar aquí. Vamos a disfrutar... ...de este asedio. Vamos para allá. Bajas en medias. La guarnición está súper tocada. Pues nada, vamos a disfrutarla. Ah, no te indica quiénes tienen bajas. Vale, pues nada, para adelante. Liberamos batalla. No tienen muralla, ¿no? Uh, perfecto Vale, bienvenidos Al imperio del fuego un día más O sea, con la cantidad de dragones que tenemos Van a ser mejor Uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh oh. oh. Las mantícolas, vale Hay que hacer focus en las mantícolas Hay que hacer focus en las mantícolas Yo creo que voy a destinar Los nobles con el apoyo de Imrik A ver si podemos parar las mantícolas La maga Barrer Todas estas unidades bueno, Haremos énfasis en los espaderos estos A dos manos Que tienen un montón de experiencia Porque es una unidad épica Y ya con eso Vale, uff, uff, uff Encima tienen refuerzos, ¿eh? entonces no, no era tan fácil Como pensábamos que iba a ser Vale, es que me dan mucho respeto a las mantícoras De hecho tienen mucha más experiencia que nosotros Las mantícoras Nosotros tenemos aquí el dragón lunar este que también está un poco pocho Vale, bueno, no pasa nada, no pasa nada Se... mediaremos me Y nos organizamos Bien para ser capaces de contestar Vale Yo, Es que este va a ser el punto de inflexión Es este, y luego bajar hacia el sur Para interrumpir su ritual Yo creo que con eso Somos capaces, además En paralelo, o sea, con Imric Vamos a sacar toda la pasta posible De cara a a forjar ese nuevo ejército que tenemos que sacar en casa bar para defendernos. Y después... Uy, ¿arriesgamos? No, no, vale. Nos vamos a quedar así. Nueve puntos. Vale. Uh, qué guay. Vale. No sabemos por dónde vienen sus refuerzos. Ah, ah bueno. Despliega directo. Vale. Vale. Nada, vamos a desplegar todos aquí en el centro, fuera de, fuera del bosque. No, eso es. Vale. Y todo esto va a ser un grupo. El grupo 4. Vale, perfecto. Además, los arcos aquí detrás, un poco separaditos como siempre. Vale, eso es. En la zona, en la zona centro, perfecto. Esto va a ser nuestro grupo. ¡Uy! Esto va a ser nuestro grupo 5. Maravilloso. Aquí los leones blancos de Gracia, tanto en un costado como en otro. Vale, que van a ser esto nuestro grupo 6. Y ahora vamos a meter aquí el noble y el otro noble. Vale, que estos dos van a hacer tándem y van a ir a defender de lo que sea que tenga que venir. Ahora bien, cuatro dragones aquí que van a formar el grupo 1. Un dragón aquí que va a formar el grupo 2. Nuestra maga que va a formar el grupo 3. Vale, vamos a dejar a Imrik aquí en el centro. Pero ya acudiremos donde haga falta. Que será el 7. Y estos dos formarán el grupo 8. Vale, perfecto. Además vamos a fijar esto, esto y esto. Y para adelante. Iniciamos batalla. Grupo 3. Esto primero aquí. Vale, grupo 2 aquí. Grupo 1 avanzamos un poquito. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. No hay miedo. Un buen pelotazo para tumbar manticoras no estaría de más, ¿no? Oh, aquí me gusta. Oh, vale, bueno, lluvia. Mi señora, un fogonazo aquí, por favor. Además, la calavera aquí, así vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Venga, colapsamos aquí. Todos los dragones ahí. Eh, eh, Imrik, Tú levanta el vuelo y vete para allá. Nuestra señora maga por aquí detrás, vale. Vamos a meter el bufo aquí, eso es... Vale, vale. Venga, velocidad, tú dónde estás. Venga, colapsa aquí, vale, está bien eso. Acude aquí, acude aquí. Vale, acabamos con este, con el daño aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. No quiero perder dragones, no quiero perder dragones, no quiero perder dragones. He perdido dragones. Dos. ¡Pum! Vale. Mm, no sé si me los ha derrotado. No sé si me los ha derrotado o simplemente han unido mis dragones y ya está. Probablemente sí que me los haya derrotado. Pero qué feo estaba eso La verdad es que los he dejado un poco a su suerte Yo creo que me he equivocado O sea, he, ha estado bien con las llamaradas y eso Pero teniendo en cuenta cómo estaba el combate en sí O cómo iba a estar el combate pues, Lo mejor hubiera sido, lo mejor esperarse un poco O sea, esperarse un poco en el sentido de Todo en el centro, llamaradas por todos lados Y ya está Vale, vale, vale, vale. Ese fuego de dragón ahí que los queme todos. ¡Ah! ¿Por qué me he vomitado uno encima del otro? Eso está feo. ¡Uf! Muchas cosas sueltas que no me han molado. Estamos haciendo fallos muy tontos, pero muy tontos, muy tontos, muy tontos. Vale, no pasa nada. Bueno, la gente huye, esta gente se va a morir Porque al fin y al cabo no, no deja de ser un serio. Vale, a ver, vemos que hemos perdido Dos dragones Vale, bueno, él lo ha perdido todo Esto nos da oportunidad de ganar más ingresos Y además de conseguir nuevos dragones O sea, nos quitamos dragones solares Y a ver si podemos sacar algún dragón Lunares, ¿no? Los otros, creo que son de eclipses o arécanos No lo sé no lo sé, no lo sé. La verdad es que no hemos llegado a conseguir el resto de dragones. Pero bueno. Ahora lo haremos. En cuanto volvamos a Casabar, le sacaremos más dragones a Imric. Bueno, hacer reclutamiento local es un. O sea, local, global. Es un poco locura, pero. Ni tan mal. Vale, pero va, él lo ha perdido todo. El, el ejército este de Malekith se ha ido al traste. Y nosotros vamos a ir. Pero así, rectos. Hacia. Su ciudad ritual Independientemente de lo que haya allí Dame dinero 5000, bien Bien, bien, bien Vale, My y te ocupamos Perfecto Furia, asesina Buah, wow. vale Ingresos por orientes De asalto un 10% Maravilloso Avenida del templo solar Huevo. Vale oh, No puedo meter aquí aún esto Vale, pues vamos a mejorar Vamos a meter aquí el refugio En Totokía Vamos a meter aquí la finca Para ir más rápido Con las ganancias y demás Y además aquí, uy, un decreto disponible Vale, vale, vale, es verdad Ingresos Vale, vamos a meter esto hasta que podamos subir un poquito. Pero además, ¿qué podemos reclutar aquí para Imrik? Que sea barato, que me cueste un turno o algo así, lo que me puedo dar aquí. A ver, el resto de dragones que son estelar o lunar. Mucha pasta de momento. Mucha, mucha pasta. No se la cuenta nada. ¿Podemos movernos? No, no podemos movilizarnos. Lástima, lástima, lástima. lástima. Vale. Ok, con lo que tenemos aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar esta plaza a paseo. Sí. Y vamos a reclutar un señor en casa. Uy, 15. Nos falta un poquito de influencia. Bonificación de carga y ataque cuerpo a cuerpo defensa cuerpo a cuerpo del ejército ada uh. vale y princesa que tenemos fortuito resistencia de proyectiles o oh, fuerza de proyectiles esta, esta me gusta eh esta me gusta me gusta mucho y estas son las que tenemos por y el más plateados ustas de caballería eh Energético, Tiempo de recarga. Capacidad de movimiento. Y a ver qué príncipes hay por 60. Voluntad draconiana. Uf. Es que este es perfecto para sacarlo en casa. ¿eh? Este es perfecto para sacarlo en casa. Uy, este está muy bien. Pero muy, muy bien. Espada y guardianes del Fénix. Y además, teniendo en cuenta. Aquí que con... Dentro de poco. Uy, a ver, la... Uy, el cuadro de... Exacto. Dentro de poco... Tenemos ya aquí... Los... Los guardianes del Fénix. Bueno, que no sé si llegaremos a reclutarlos. o Si querremos reclutarlos. Pero bueno. Uf, es que está, este está muy bien, ¿eh? Los maestros de la espada habría que conseguirlos. O sea, tenemos... Globalmente... Los podemos conseguir gracias a esto. A la torre de magos en, en Nuas. Pero... Claro, fuera de eso poco hay. Podemos sacar un señor del conocimiento. Tenemos dos, ¿vale? Crecimiento muy célebre. Y leones blancos. Uf. Uf, uf, uf, uf. Y podríamos sacar otro mago, tú, y llevarlo hacia abajo. Además, los magos son de nivel 4. Oh, es que es el punto ese de... Ok, ¿qué queremos? Vale. Vale, va, ok. Vamos a reclutar este señor. De hecho, vamos a hacerlo al revés. Vamos a reclutarlo aquí. Va, vamos a ser listos. Vamos a ser listos. Nos llevamos el príncipe este... Lo reclutaremos aquí y nos cargaremos de eh, señores de la espada en un par de turnos y nos lo bajamos. Tal cual. Vale, me gusta mucho ese planteamiento, pero muchísimo. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Vale, vale, vale. vale. Ok, pues vamos a dejarlo así, tal cual. Y ahora asediaremos esto en los próximos turnos. Vale, ¿tecnología ya podemos reclutar esto? No. no. No estamos desarrollando eso en ningún lado. Ah, no, no, es aquí en el norte. Cierto, vale, pues nada, nada. Vale, vamos a llevarnos esto para acá. Perfecto, aquí no tenemos nada más que poner. Eh, uf, en verdad, poner aquí una, un jardín élfico está bastante bien, eh. Porque tenemos mucho entretenimiento en la provincia. Vale, me lo quedo. Lord vale, vale, vale, vale, perfecto Siguiente turno, vemos a ver qué tal ¿Cuántos turnos nos quedan? 14 turnos nos quedan para parar a esta gente Vale, yo creo que podremos sin duda O sea, en un par de turnos En tres o así Nos hemos plantado allí en su En su base Y somos capaces de asediarlo Además tenemos la, el rito de, de asedio Con los dragones y todo Perfecto, vamos Lo arrasamos y nos volvemos Y eso Y luego iremos aquí sacando ese Ojo ¿Qué queréis? Poco hay más que hacer, ¿no? Alianza militar Te lo compro Te lo compro, te lo compro, te lo compro Vale, perfecto Podemos mandar Uy Víbora azul, esta gente dónde está. Oh, está feo eso, ¿eh? Vale. Uh. Vale. Ah, ah, ah. ah. La verdad es que que me asedio este autoquía me pinta feo no lo siguiente. ¿Vas a hacer que me retrase? Mm, mm, mm, mm. Vale, vamos a ser listos. Vamos a tirar de diplomacia. ¿Dónde tienes ejércitos tú? Opa. Odio que me pase esto. En guerra contra Nagaron. Partida de guerra, Jung. Con esta gente nosotros tenemos coordinación bélica. ¿Y dónde la podemos establecer? Eh, Puedes atacar aquí. Maravilloso. Para evitarnos nosotros problemas. L literalmente, eh, para evitarnos problemas. Ejércitos libres cabellos de liones no, pero contigo sí que puedo decirte: Oye, ¿puedes venir a atacar aquí? Vale, maravilloso. Y ya está, ¿no? Perfecto, perfecto. No, no, es que con eso, solo con esos movimientos, nos sirve. Si son capaces de ejecutarlos o los pueden mover fácilmente, que, o sea, que lleguen a hacerlo para meter presión. Perfecto, perfecto. Vale. La herrería de Ilmar para sacar carros. Esto nos da un poquito igual, pero aumenta la capacidad. O sea, tengo avances militares 3. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Tenemos. No tenemos. Uf. Eh. I serve the king. Ay, no me sale eh, eh, eh, Influencia No tenemos influencia suficiente para poder sacar esto Can I offer Vale Vale, ok Vamos a gastar la pasta 2300 en la hacienda Pero el excedente de población aquí es inviable Vale, vamos a quitar esto de aquí Y vamos a meter impuestos Tasa impositiva, perfecto Numas, aquí que tenemos Vale, aquí ya está el tributo. Vale, vale, eso está bien. En Karagorun, aquí estamos generando una cantidad de pasta terrible. Vamos a hacer más. Forja élfica. Eh, por. Sí, la verdad es que por esto no nos tenemos que preocupar. Decisiones, decisiones. Decisiones, decisiones. La muralla de casa, ¿vale? Subirla son 5 turnos y son 6.000. Eso hace de casabar un bastión inexpugnable. Pero inexpugnable. Vale. Son cinco turnos. Te lo compro. Te lo compro. Además, ¿qué, pode qué más podemos construir? Vale, en casabar nada. O sea, ok, te pone como que puedes construir pero que no tienes, no tienes fondos para construirlo, básicamente. ¿Esto es tan positivo? Aún no. Uf. Espérate. Out of the question. No puedes hacer para ganar influencia Sobre una ciudad tuya Creía que había una mecánica así O de ese estilo, por lo menos Vale Ok, aquí simplemente con la presión de esta gente Aquí me sirve Qué raro que sea rollo caos Y tengamos amistad con esta gente, ¿sabes? Vale, no llegamos a atacarles Pero vamos a defender Teotokia Antes que venir aquí a la avenida del Templo Solar A pesar de que tenemos que bajar aquí A Torre y la Sor. Vale, que de hecho creo que teníamos que haber pasado de esto y haber bajado directamente aquí a, Sin saber qué teníamos, pero... Vale, una vez aquí, ¿podemos reclutar aunque sea morralla? Sí, vale, pues vamos a reclutar aunque sea morrayita. Una más de lanceros Una más de lanceros para hacer, para hacer bulto, literal Vale, fin de turno Y vemos dónde nos plantamos Vale Importante, importante, importante O sea, es que ahora los movimientos En este punto de partida son Bastante Cruciales Y es eso, y quiero poder sacar ya Llegar a la, a la influencia necesaria para sacar El nuevo El nuevo ejército uh, uh. Vale Totoquía está moviendo muy bien a ver si los puedo mandar hacia. O sea, como se están pegando con Nagron, a ver si los puedo mandar hacia ella que estos sí que tienen bastante poder. Vale. Uh Los terrores estrechos oscuros. Vale, vamos a entrar en guerra con ellos. Vale, vale, vale, vale. Ok. Vamos a tirar de diplomacia, eso es lo primero. Contra el aqua. ¿Nos queremos o nos matamos? Coordinación bélica... Aquí. Venga, vamos a movernos un poquito. Vale, no, no, y ya está, ya está, ya está, ya está. O sea, con eso... Genial. Vale, cancelar. Totokía, podemos hacer que crezcan, no... Aún no tenemos la influencia necesaria, pero vamos a ir haciendo que esto crezca más aún. Un... Uy, bueno, menos 3. Vale, paseo. Son 5.000. Vale, vamos a meter aquí 2.000. Vamos a meter esto aquí. Un águila. Vale, o sea, esto se nos pone una guarnición bastante bien. Me gusta Me gusta Vamos a plantarlo Vale Guarnición real aquí Sí Nos quedamos con mil Únicamente Únicamente Vale Aquí vale, aquí por el momento no queremos nada En Kemri ¿Qué plantaríamos en Kemri que nos hiciera? Muy bien Vale, pues nada Porque no tenemos dinero Vamos a mover a este señor aquí A la pirámide negra Vamos a mejorar a este señor. Vale, vamos a meter... Uy, uy, uy, uy! ¡Mi maría Vale. Eh, vamos a ponerle buscar adversarios... No, vamos a meter la velocidad de Asurian. Mejor... Y aquí qué tal vamos... 6, es que esto es un problema. Vale. Reclutar, señor. No podemos... Vale, vamos a movilizarnos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a movilizarnos al sur. A Numa. O sea, vamos a dejar esto aquí que vaya... Vale, bueno, menos dos. Hemos conseguido estabilizarlo bastante bien. Oh, no. Y vamos a ir reclutando aquí. Señores de la Espada. Uh, oh, F. Mil y pico que nos cuesta un señor de la... Una unidad de señores de la Espada. Vale. Vamos a ahorrar. Porque la idea es que... Sacar aquí Reclutar ¿Dónde está el señor? Enséñamelo Este Liderazgo Fuerza del arma Y ataque cuerpo a cuerpo Para señores de la espada Y le, de, le enchufamos a este Un ejercitazo Y luego nos quedamos Con este señor aquí Reclutando En la parte del norte Tranquilitos Vale En el siguiente turno Empezaremos a reclutar Señores de la espada ¿Podemos cancelar algo Que tengamos en cola? Esto si no me equivoco Lo acabamos De poner Vale, no, no, vamos a... Vamos a ahorrarlo, vamos a ahorrarlo. Además... Inric, te puedes movilizar. Te puedes movilizar, vale. Vamos a la avenida del templo solar y ahora bajaremos hacia aquí. Vale, vale, vale, vale. Veremos, veremos qué tenemos y cómo nos podemos mover. De acuerdo. Vale, con todo esto dicho, siguiente turno nos queda... Un par de turnos para llegar. Vale. Vamos a aprovechar, simulamos. Y donde estemos, lo dejamos. Y cerramos ahí este capítulo de la campaña de Total War Warhammer 2. Veremos, veremos. Se está poniendo la cosa tensita. Quiero llegar ya a invocar el ritual y ver qué despliegue de caos tenemos aquí. Porque, es que, o sea, teniendo en cuenta cómo ha sido el cuarto despliegue, el quinto va a ser alucinante. Y claro, Nagaron va a meter ahí una cantidad de pasta brutal para que no podamos completarlo. Exotal va a meter una cantidad de pasta brutal para que no podamos... A la se moviliza. Perfecto. Talacqua. Bien, me gusta. Me gusta. Vale. Ok, perfecto, pues nada. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando con todos nosotros. Uh, vale, ya están llegando. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver si podemos dentro de poco llegar allí a darnos de tortas. Vale, vamos a poner el acelerador y listo, lo dejamos por ahí. Nada, lo dicho. Nos despedimos aquí.